Acá, aquí me presenta muy bien, yo Alex Oliver vázquez en Estudia en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía En, y enrique, en la Y que actualmente en la ARIITE Hace cuatro años y estudia en Yo soy este, egresante de 2014 y en 2014, la primera vez la Universidad una eh, amigos de diferentes partes, eh, tanto de otras culturas y también de Naubuanargui. Y en la Universidad Unan hay como una Universidad Intercultural, y así de esa manera nosotros tratamos de buscar esa relación, ese contacto con diferentes culturas, porque hay que no promueven dentro de la universidad porque no hay estudiantes porque y y rol no cumplen y no hay que ir a un currículum con Yucate para que no haya relación Y has que, recupir, uh, hay y que en la hay que en séptimo ciclo y estoy esperando mando con octavo ciclo y bueno pues mi hija se que hay ya motivo porque es no situación menos difícil que pero muculina no, sobresale mate, y bueno ya, ya, a través de educación no no te haga o sea para bien de una para una forma porque ya, no tanto en la sociedad no necesitan no necesitan a, a, a veces en, en las comunidades nativas no a, a, no solamente en comunidades nativas dicho. porque no solamente no a comunidades nativas en Juárez en Juárez, no, humanco, huarres, no a, hay en Jairzbanete puede, más no buena teaca, te que sobresale porque como estudiante y como juni, como persona, es un sobresaliente Y, sobresale, y no, no solamente en Yuyakuzkán, en más y también en las ciudades. ¿Por qué no competir con con Porque nosotros tenemos la capacidad y para eso que nosotros preparamos. Y el Ajatirgi, usted era, habrá, usted era mi experiencia ganada a través de Jaja Ugi, mi pero este, como estudiante y porque el pueblo nos necesita, la sociedad nos necesita y no atribuir, porque nosotros como persona, como juni no hay que colaboradores dentro de la sociedad, no, este, no, porque no como ciudadanos debemos de asumir con responsabilidad y también de esa manera estamos colaborando en un país, en nuestra sociedad y Harry no, con manera de pensar y sé que voy a lograr y voy a ayudar este um, mano con te yo voy a este, asumir con mucha responsabilidad y Harry um, breve historia um, cuentan que en la hora de la bueno na, noche tengo no hay y este, después de mucho tiempo como la lluvia que escaño y Natu ahora y recientemente en su primer día en un... Uintan como este comuneros ¿sup? la población las calles y uy qué diferente después de mucho tiempo regresamos digo ¿no? las casas este en Akana mina hay cierto, un poco cambio digo me gusta recibir un link después de mucho tiempo bueno pues una breve historia acá y nada más que un feliz que no con papá Winnie, no con Tita y no con bueno pues humilde que menos pero bueno tengo este, metas que lograr y debo cumplir mis sueños y Hardy en China no hay como persona y Haskar es que de la Noche, en... En... y hoy te pan. ¿Y harás que? ¿Y sabes, Irak?